Hola, qué tal queridos amigos, un cordial saludo, feliz sábado para todos, concluyendo esta semana, esta primera semana del mes de agosto, hoy la iglesia celebra la fiesta de la transfiguración del Señor, ese momento especial en el monte Tabor, en el que Jesús revela a sus discípulos, a estos tres discípulos, su misterio divino, los discípulos todos achicopalados, todos bajoneados, todos no quieren seguir caminando, como nos puede pasar muchas veces, ah, ¿a que seguimos? eso les ha anunciado que en Jerusalén lo van a matar, pero que va a resucitar, pues ellos no entienden eso de resucitar, lo que sí entienden es que lo van a matar, entonces se, se entristecen, se llenan de depresión, ya no quieren seguir caminando y Jesús se transfigura, mire, esto es, esta es la resurrección, es fácil de entender, nos cuesta a nosotros, muy, muy, muy complejo, el Señor nos dé la sabiduría y la gracia para comprender ese misterio de amor. Amén. San Lucas, capítulo 9, versículos 28 al 36. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Juanas y a Santiago, y subió a lo alto de la montaña para orar. Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió. Sus vestidos eran blancos. De repente, dos hombres conversaban con él, Moisés y Elías, que apareciendo con gloria hablaban de su muerte, que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño y espabilando se vieron su gloria y a los dos hombres que estaban junto a él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús, Maestro, qué bien se está aquí. Haremos tres cosas: una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Era que no sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cogidos se asustaron al entrar a la nube. Una voz desde la nube decía, Este es mi hijo, mi elegido, escuche Cuando sonó la voz, encontró Jesús. Guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie lo que habían visto palabra del señor gloria a ti señor Gestos, subir a la montaña estos orar muy importante hermanos para estar en la, las moradas de Dios hay que subir eso cuesta cansa desgasta hay que sacar tiempo hay que hacer el ejercicio nos pasa como esos discípulos ahí medio dormilados Y luego viene la voz del Padre. Usted es mi hijo, escúchenlo, pongan cuidado. Puede estarnos diciendo el Padre Celestial, oiga, pongan cuidado, se me está distrayendo. Mire que los afanes, los negocios, las carreras de la vida, me lo pueden estar distrayendo. Este es mi hijo, escúchenlo. Señor, permítanos afinar el oído para escuchar tu palabra, para escuchar tu mensaje. Danos fuerza, Señor, en esos momentos de cansancio, en esos momentos de tristeza. Consuélanos, levántanos, Señor, del suelo en el que podamos estar. Vale. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio del por la de los cielos. Que el Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Un abrazo para todos mis queridos hermanos.